Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Bolaños, soy el gerente regional para México. Nos encontramos en Promat 2019 en la ciudad de Chicago. Ha sido un, hemos tenido una ex, excelencia y asistencia y quiero agradecer a los dealers de México que nos han honrado con su presencia. Espero verlos aquí en estos días y agradecerles de nuevo. Ha sido una estupenda asistencia por parte de ustedes. Muchas gracias y seguimos a sus órdenes. Buena tardes.